Señores, pasando a otra información. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Pasando a otra información. El can de nunca acabar. ¿Qué fue ahora? Guinness World Record le dice no a Carlos Silver. Ay, Dios mío. Tanto bien. Ah, ponme una, a una, a una eh. llorona. Ponme una gente gritando ahí. Ay, ay, ay, ay, ay. Carlos Silver. Es más. Hay un error aquí. Oye, escucha, escucha. Hay un error porque... Guinness World Record le dice que no a Carlos Sibre. Ay. ¡Ay! Pero hay algo que ni Guinness se ha dado cuenta. ¿Qué? Él ganó el récord Guinness como la persona que más ha intentado un récord Guinness y no se lo han dado positivo. <risa> Dios mío. Ella mira, ¿él ganó eso? Anita Vera Production, empresa que realizó la dirección y la producción general del evento Dominican Rompe, informó este miércoles que el cantante y compositor dominicano, Carlos Silver, quien recientemente estuvo cantando más de 105 horas para romper el récord de canto más largo del mundo, no fue certificado por Guinness World Record, decisión basada en sus criterios y reglamentos. Ante esto, Silver dijo, me siento sumamente agradecido, en primer lugar con Dios, porque sin su fuerza no lo había logrado, y de todos los dominicanos y el mundo estuvieron". Siempre pendiente de mí en esta travesía. Ahora puedo continuar con mi carrera artística y mi proyecto futuro con más fuerza. Manifestó Carlos Sirve. Pero yo quisiera saber cuál es la carrera de Carlos Sirve. Que me excuse. Pero a él solamente yo lo conozco por tratar de romper un récord. Bueno. ¿Cuáles son los no, temas que, que, que, que Carlos no, sí, no, escribió, no, no, no. pegó? Que no, no, yo no sé, yo no, no, no he escuchado eh. nunca. Yo, no sabía para mí, para mí, yo para lo conocí ahí con eso. Él ha tenido una búsqueda con esto de, de, de, de, de, de los Record Guinness, o sea, porque sí. ahí lo apoya y le da muchísimo patrocinio y de todo. Pero tiene una casa secretaria y de todo. Eh, eso no a lo eso? loco, eso no a lo loco. Entonces, para mí, para mí, se ha convertido en un relajo ya. No, no, yo creo, pero es verdad. Lo cierto siento que salga a correr. Por todos los barrios del país, para ver si le da un récord como el que más ha corrido en el país. Tal vez por eso le da un récord, pero coño, que me excusen. Pero no, no, no. no. Arco, Yo lo conocí a él con eso. Rompiendo récord. Yo... ¿Será con la mano que lo rompe? porque Yo lo conocí por esa vuelta a él. Yo, búscame una canción, a mi favor, de Carlos, Carlos Silver. Silver. En eh, YouTube yo, no, tú, tú, está ahí. Pero por, tiene que ver, oh. Está sin mascarilla ahí con 10.000 con visitas. ¿eh? No va a estar Carlos Sibes, que fue el que intentó romper... A ver, yo lo encuentro por aquí. El eh. más, in, eh, que ha hecho más intentos de romper un récord de la India. Oye, ¿eh? eso. Un saludo, un saludo a Doña Chea, que está viendo el programa allá en la Villina Arriba, y a Nena, que siempre están activas con Papá Tarima, los asobrosos, gente lo sigue gente decente que sigue a uno flaco no como los tigres tuyos de ahí de capacito que son todos malos ¿Eh? bien, no bien. no son, mí, son míos, son míos <risa> <risa> son míos yo ando con casco ya <risa> no porque los tigres son oye los tíger, me no no me tiran botella y después me saludan porque eso yo no entiendo cómo búscame la canción de carlos sirve la canción búscame. Ya la encontramos una, vamos. Ponla, ponla, ponla. Tú a todo arriba Quiero Estudarte muy Despacio de tu piel Y dejarte en carne Viva y poder Contemplarte Tal como eres sí. Sí, jugarte sobre un lienzo con mis labios o al pincel que te conoce señores poniendo los recoguines de relajo señores, no pero ven acá bueno, si, bueno, si, bueno, si el sol ver, bolsa, no se pone hacia el sur entre tus senos y la luna rumba dor este por tu cuello Te quiero anoche Se va la copa de vino Ey, siente vino Es una victoria y Chile, victoria y Chile no es <risa> Eso yo ansío, eso era más encendido Señores, eh, señores, si no nada no, Fuera de coro, porque es de un programa de checha Canta, canta si, bonito, tiene una bonita voz. Si tiene voz. una bonita voz. Si sí, sí. tiene una bonita voz, usted no quiere dormir, el usted además tiene que ponerlo. Exacto. Para comer. No. Solo ¿Usted no. se acuerda cuando el agua Para cae en el ciclo. Pero oye, como el dominicano. El dominicano con la bulla de un motor no te duerme. Pero con el escándalo es que hace, que hace sí. el, agua mira, el Mira, el mira. ¿Eh? No fuera. Eh, el muchacho eh. tiene, tiene talento el ¿eh? no, sí. de tu piel Y ponérmelo al derecho Oye, una a tu casa. Eh, No, no, pero eso, eso da eh, <risa> Ni Antonio Río No, Qué tiene frío, talento muchacho, pero ya él tiene que eh, Ponerse para lo de él sí, sí. Buscar una canción, juntarse con Sergio Vaga Un domingo, bebe, que tú estés en tu casa <risa> <risa> y, y con guazo Brazo Van y ese coro para que él pueda lograr algo, porque ya que no lo intente más. No, no, no, no. No se ponga de relajo no, no, ya. No. Y poniendo de relajo a, a, a Cruz a y, y a Cruz y Minia. Está el coronado. Y me dicen ni que hay pie de cuarto con eso. ¿Qué? <ríe> <ríe> Ellos, no, mira qué Oye? dice es que ni que a los jueces que dale 15 mil dólares a los no jueces se, para que eh, vengan a evaluar. ¿Y quién buscó esos cuartos? Ay, Dios, me Dios quiera. <risa> <risa> ese muchacho eh, atención, que mano. hay que ponerle mal. El dueño mano. de ferretería, si ustedes ven que Carlos va por ahí a comprar un pedazo de soga, no se la venda. Que usted va a ser causa de que ese muchacho <risa> haga una mala práctica. Ahí <risa> se verá que viene Réco Guinea rápido a darle un señores llegamos, <risa> llegamos, llegamos al final del programa sigan con los sobrosos señores hasta mañana un saludo a toda la gente que nos apoya siempre eh, soporte eh, atención ellos eh, no es un anuncio en la pelota que dice que yo okay, duerme como un lirón <risa> atención y no vemos